Bienvenidos a todos, soy Sebastián y este es el canal Kasha Go Uruguay, te invito a que te suscribas en la parte de abajo y puedas seguirnos también en Facebook, en Instagram como Kasha Go Uruguay, todo, absolutamente todo sobre pesca en calle campismo, cocina al aire libre, supervivencia y todo lo relacionado a disfrutar nuestra naturaleza aquí en Uruguay. Recorriendo todo nuestro país sobre un kayak. Así que te invito a que te suscribas a mi canal para enterarte de todas las novedades que se vienen por Kayak Go Uruguay. Síguenos también en Facebook, en Instagram con el mismo nombre Kayak Go Uruguay para enterarte de todo, todo lo que se viene. Así que te espero. Suscríbete.